Hola, soy Pepe y voy a estar contemplando con una oración que propone San Ignacio en los ejercicios espirituales como la primera oración para contemplar eh, la resurrección de nuestro Señor. Vamos. La contemplación que vamos a hacer hoy sale de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola y entra dentro de una tradición que, que pues se imagina que antes de presentarse a los discípulos y a tantas personas en, que vemos en la Escritura, pues seguramente se le debió haber aparecido también a su madre mostrarle la resurrección, que vale la pena eh, su esfuerzo, haber estado bajo la cruz. Tiene sentido, y eh, no es solamente San Ignacio, sino por, por mucho tiempo, esta ha sido una reflexión pues, eh, de la Iglesia, y es algo que imaginamos, no es bíblico, pero pues, San Ignacio lo propone y la Iglesia eh, como que lo, lo ha acogido, lo avala, y para los que quieran seguir, vamos a estar siguiendo el número 218 de los ejercicios espirituales, pero pues parte de lo, de lo, eh, de lo bueno de estas contemplaciones es que usted no tiene que seguirlo. Estoy aquí en el Cristo de los Milagros, no vamos a hacer aquí la contemplación, la vamos a hacer eh, de casa, eh, por las limitaciones que todavía estoy aprendiendo cómo hacer esto, eh, pero quería pues comenzar aquí y, y, y antes de... De continuar, pues hablar un poco de qué es el proceso que vamos a seguir. Eh, vamos a, a seguir los pasos de la contemplación ignaciana que hemos estado ya siguiendo hasta ahora. Eh, primero es eh, contemplar la historia o, o, o, o saber de qué se va a tratar. Esto es, pues vamos a ver a María en su casa haciendo las cosas de toda la vida y pues que Jesús se le presenta como se le presentó en la Anunciación el Ángel, ahora se le presenta a Jesús. Y, y nada, la idea es como llenarnos de gozo con María eh, en ver a, a Jesús, a su hijo, a quien acompañó en la cruz, y, y llenarnos de gozo con ella, ver qué hablan, qué le diría Jesús, qué le diría su hijo a María, eh, qué le diría María, y, y tratar de, como dice San Ignacio, sacar algún provecho de esto, ¿no?, Vamos a, en los, los primeros tres puntos, el primero va a ser escuchar qué, primero ver qué hacen, qué hace María cuando se lo topa, eh, qué hace Jesús, qué gestos eh, vemos, después eh, escuchar qué se dicen y en un tercer punto eh, ver qué es lo que está pasando aquí, como las acciones, ¿De qué se trata aquí? ¿Qué está pasando? Y la primera, como es como una segunda mirada a mayor profundidad y tratando de definir qué está pasando aquí. Y pues lo que está pasando, eh, podemos pues dejar que, que la oración no lo dicte, pero una de las cosas que está pasando es eh, que Jesús le está mostrando a María eh, que valió la pena, tal vez que María ya lo sabía desde el principio, eh, pero que el gozo tremendo de darse cuenta que aquí está su hijo, ¿no? Pues habrá, habrá todas estas cosas eh, que ir viendo. ¿Qué está pasando aquí? Es el tercer punto. Y, y bueno, después eh, San Ignacio dice, el cuarto punto que vamos a ver es, considerar como la divinidad de Jesús, que parece esconderse en la pasión, parece y se muestra ahora tan misericordiosamente en la resurrección. Eh, por sus efectos ¿no? y entonces es, es esta, esta reflexión cómo ahora eh, Dios no está limitado eh, por el tiempo, el espacio eh, cómo puede entrar y llegar a diferentes lugares parte de las reflexiones que vamos a estar viendo durante la Pascua y, y luego como quinto punto mirar el oficio de Cristo de consolar que es algo que, que Cristo quiere hacer siempre es consolarnos y aquí está consolando a su madre, que, está, que ha vivido cosas bien difíciles. Y cuánto necesitamos eso también nosotros, ¿no? Así que, bueno, al final vamos a acabar, como siempre terminamos, con un coloquio, que es una charla, un hablar nosotros con Jesús, de lo que hemos visto y oído. Eh, y tal vez necesitamos ponernos, eh, pedirle, no sé, a Jesús eh, que podamos vivir lo mismo que María. Lo podemos encontrar en medio, eh, o, o, o en medio de nuestras dificultades o, o tener la fe de que Él está eh, para encontrarnos al final de nuestras dificultades, lo que sea. Pero es, es un, una charla con Jesús. Así que pues nos ponemos en sus manos y vamos, vamos a la casa a, a, a orar con Dios. Hay que quedarnos en casa. Así que yo desde mi casa y ustedes desde la suya. Vamos a orar. Sale de los ejercicios espirituales. Hola. Pues muy bien. Vamos a, a continuar. Y lo primero es que nos ponemos en la presencia del Señor. Nos damos, ya hemos preparado los puntos y ahora pues vamos a, a entrar propiamente en oración tomando conciencia de que Dios nos mira. Así que comenzamos el nombre del Padre y tomamos conciencia que estamos siguiendo al Padre, tratando de seguir su voluntad tratando entrar en su presencia, del Hijo de Cristo a quien hoy contemplamos y del Espíritu Santo que nos guía, que nos ilumina. Y tomamos unos momentos para preparar nuestro cuerpo. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Las cosas que ayudan es pues, nuestra postura, tener la espalda recta lo más posible, eh, con la cabeza sostenida sobre la columna no puesta en ningún lado para que no nos eh, perdamos la atención no quedarnos dormidos y no poner fuerza innecesaria y ahora preparamos nuestro cuerpo comenzamos con unas respiraciones profundas desde el diafragma sostenemos y soltamos sostenemos y llenamos sostenemos y soltamos relajamos los músculos de nuestro cuerpo comenzando ahora por los dedos de los pies lo hacemos así como si fuera un puño y soltamos y sentimos la diferencia de la relajación y la tensión, lo dejamos lo más relajado posible. Las pantorrillas, tensamos y relajamos, las dejamos relajadas. Músculos al frente de las pantorrillas, levantando la punta de los pies, lo sentimos y soltamos. Hacemos Fuerza en todas las piernas, las sentaderas, relajamos, soltamos nuestra espalda, juntamos los músculos de la espalda, el pecho, el torso, todo, lo tensamos y relajamos todo completamente. Los brazos. Sentimos los bíceps, los tensamos, los tríceps, los tensamos, relajamos, los antebrazos para un lado, para el otro, cerramos, relajamos, dejamos nuestros brazos alrededor de nuestras piernas o el abdomen. Y ahora juntamos los hombros, a la cuenta de tres dejamos caer, una, dos, tres, nuevamente juntamos los hombros, y a la cuenta de tres caen, una, dos, tres, el cuello para un lado, para el otro, y el rostro lo juntamos, soltamos, sonreímos todo lo que podamos, y soltamos. Y de todo un golpe dejamos todo el cuerpo relajarse. Y hacemos la oración preparatoria. Señor, que todas mis intenciones y operaciones, todo lo que hagamos y pensamos, sea para tu mayor gloria y alabanza en este momento. Si no lo ha hecho, este es un buen momento para poner su celular. En modo avión para cerrar la puerta de su cuarto. Y le dedicamos a Dios este momento, Señor. Te dedicamos este momento. Y a continuación, pues vamos a traer la historia. Ya la mencionábamos hace unos momentos. Es como después de que Cristo murió en la cruz y su cuerpo quedó separada de su alma con él siempre unida a la divinidad el alma descendió al infierno así mismo unida con su divinidad de San Ignacio de donde sacó las almas justas es como una segunda oportunidad esto de que Jesús desciende a los eh, infiernos es que Inclusive en el infierno, Dios llega a dar una segunda oportunidad a todas las almas del purgatorio. Esto está fuera del tiempo. O sea que, eh, pues sabemos que el infierno inclusive no es un lugar ausente de la misericordia de Dios. Y viniendo al sepulcro, y resucitando, apareció a su bendita madre en cuerpo y alma el segundo preámbulo ese lugar vamos a tomar unos momentos para imaginar estos dos lugares primero imaginamos el sepulcro vacío amanecer lleno de luz, aquella tumba, las vendas y aquel lugar donde acaba de resucitar el Señor y ha salido del sepulcro la palabra nos dice que cuando llega María no lo encuentra cuando llegan las personas que ven a al, al sepulcro que no lo encuentran ahí eh, y pues aquí San Ignacio imagina que andaba con su mamá <ríe> así que nos imaginamos el otro lugar que es la casa de María ¿cómo era su casa? ¿qué color? las paredes Su patio, tal vez. ¿En dónde se le pudo haber aparecido el Señor? Nos imaginamos ese lugar. Tratamos de mirar qué es lo que hay ahí. colores la pared, hay algo verde por ahí, como entra la luz en el lugar, la que huele la casa, como es la textura, cómo se siente. Y ahora pedimos la petición de esta oración. Señor, te pedimos la gracia de alegrarnos y llenarnos de gozo espiritual. Alegrarnos y gozarnos intensamente de tanta gloria y gozo que tu resurrección nos trae. Permítenos, Señor, alegrarnos y gozarnos con María. De la gloria de tu resurrección, que es el momento en el que habitamos. Y ahora... Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede. María está en la casa. ¿Qué está haciendo? ¿Recordamos lo que ha vivido? ¿El trauma de estar a los pies de la cruz? ¿Y tal vez... ¿No es trauma? ¿Tal vez es simplemente el dolor? Seguramente... Es un dolor real, es una tristeza grande y verdadera, y tal vez también con esperanza, con espera a la resurrección. Y vemos el sepulcro, como si hubiera visto ese momento. De resurrección. Jesús. Bajando a los infiernos. Llevando su misericordia inclusive ahí. El infierno es un lugar donde pues Dios ha dicho que no va a forzar a nadie a que lo ame. Por eso existe el infierno. Y es un lugar más permanente, sin embargo, aquí se nos muestra en nuestra tradición, en la Biblia, que inclusive ahí Jesús llega, desciende a los abismos, Y si hubiera algún alma que cambie de parecer, pues bueno, tal vez es que Jesús los ha llevado al Padre. Y al terminar esta gran acción, esta gran, este gran movimiento de misericordia, Jesús regresa a unirse a su cuerpo, ahora un cuerpo diferente, un cuerpo glorioso, resucitado, en esa tumba, imaginamos cómo es eso. ¿Y cómo es este nuevo cuerpo que mantiene las llagas pero que no lo aprisionan? Que ha vivido la realidad del dolor y de la muerte pero que no lo ha logrado vencer. Y vemos a este Cristo con su cuerpo glorioso, lleno de luz, portando también las llagas, alegre, recordando a su madre que estuvo en la cruz. Y vemos su rostro, verdadero Dios y verdadero hombre. Que se llena de ternura y agradecimiento hacia su madre. Que lo cuidó desde niño, que lo acompañó hasta la cruz, que lo vio en su primer milagro. Y en este cuerpo resucitado, con una sonrisa grande, que se va a buscar a su madre. Y ahora vemos el cuarto de María, la casa de María y cómo llega Jesús. ¿Cómo es la mirada de Jesús al ver a su madre? ¿Y cómo es la mirada de María al ver a su hijo? ¿Qué gestos de cariño? ¿Qué lágrimas en los ojos? ¿Qué abrazos tan grandes? ¿Qué gozo total cuánta luz y si pudiéramos escuchar qué se dicen Y de todo esto trato de sacar algún provecho. ¿Qué, ¿Qué nos dice esto acerca del corazón de Cristo? ¿Qué nos dice esto acerca de su gran amor? Por su iglesia, por su madre María. Que le dice a maría y cómo hasta cierto punto vemos que cristo le dice eso a su iglesia a sus seguidores vemos la alegría de cristo El gozo de María. ¿Y qué nos dice esto acerca de nuestro momento de encuentro con Dios al final de los tiempos, tal vez? ¿Qué, qué se dice en Jesús a María? Estamos por unos momentos de escuchar. ¿Qué me llevó de esta conversación? Ahora, Ignacio nos pide que no solo veamos, como ya hemos visto lo que ha pasado, que no solo escuchemos, sino que entremos a otro nivel más profundo a observar, que no solo veamos, sino miremos con detenimiento qué es lo que está sucediendo en el universo, en la resurrección, qué está sucediendo Que Jesús nos muestra su cercanía. Que Jesús no ama en bola, en conjunto, sino que tiene una relación específica, particular, con cada uno de nosotros. Como lo tuvo con su madre. Conoce nuestra historia, que ha conocido nuestras lágrimas, conoce nuestras cruces, y que esa misma historia se repite y se repetirá en nuestra historia ¿qué está sucediendo? que Jesús está mostrando su deseo de estar con nosotros de estar cerca que no podemos descartar a Dios como un Dios lejano ajeno a nuestras realidades. Al contrario, que ha sido parte de nuestra historia, que es parte de nuestra historia ahora, en nuestras cruces ahora, y que quiere encontrarnos. final de los tiempos, en la resurrección y aquí y ahora también consideramos por unos momentos como durante la pasión, era como si la divinidad estuviera escondida. Era mal de humanidad lo que se ve. Y ahora después de la resurrección, ese cuerpo lleno de llagas es el mismo, pero las llagas... No son lo que lo definen, sino la vida. El pecado del mundo lo vivió y lo vivió realmente. Lo trajo sobre sus hombros. Experimentó el dolor. Experimentó hasta el sentirse alejado del Padre. Cuando dijo, Padre, que me has abandonado, era porque cargaba nuestro pecado. Y ahora nos muestra que nuestro pecado no tiene la última palabra, sino que Él lo ha tomado. Él quiere sanarnos, quiere limpiarnos. Y ahora se ve tan también que era su madre. Al ver esas llagas que ahora parecen insignificantes. Al ver tanta luz, al ver tanta vida. Resplandeciente después de haber visto tanta muerte, tanta oscuridad. Consideramos la divinidad ahora revelada en estos efectos. Y ahora miramos como una de las formas de actuar de Cristo es la de consolar uno de sus oficios. Como los amigos suelen consolar a otros, María ha vivido la pérdida de su hijo. Y qué bello que su mismo hijo la consuela. cuáles son nuestras pérdidas y cómo Dios quiere consolarnos. Buscamos un momento mirando cómo es que Cristo desea consolar. Si hemos sido consolados en algún momento, vemos cómo Cristo se asemeja a ese momento con María. finalmente vamos a tomarnos unos momentos para hablar con Dios. Le voy a dar unos minutos para que le hable del corazón. Se deje escuchar. Dejemos que nos hable. Hablemos de Vamos a tomar un minuto más. Y vamos a terminar diciendo en voz baja primero y después levantando nuestras voces, poco a poco regresando, decimos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino.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 Gracias por compartir este momento, este video lo pueden hacer durante la semana y parar en los lugares donde hayan encontrado fruto, quedarse más tiempo. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo viernes a las 11 en Puerto Rico. Dios los bendiga.